Harry Potter y la cámara de los secretos, y bueno, eh, la cámara secreta igualmente. Seguimos con. Nos quedamos, vale. En este. En esta. Ven a mí. En esta. En esta parte de Harry Déjame Potter. Déjame matarte. Estuvimos como vemos haciendo el último hechizo Que ganamos la copa Y bueno pues ahora tenemos que seguir Vamos a seguir Y nos va a ir a la sala común vale A que nos den un cromo más Porque tenemos 117 creo por ahí de cromo Digo perdón de cromos de grajeas 197 perdón 197 grajeas Y eso es lo que nos va a ayudar Es otro cromito Ya va a ser el séptimo Entonces esto es como si estos, estos, vamos a ver los que eh, Fred y George son como una tienda entonces vamos a me, me parece que vamos adquiriendo cromos Somos mujo. para enfrentarnos pues a los duelistas que van a ser los que nos van a ayudar a conseguir los demás cromos no que, es, eh, que no, cuando vayamos derrotando a ellos pues cuando los vayamos derrotando pues son los que nos van a los que nos van a ayudar pues bueno, conseguir casi todos los cromos de los duelistas y del juego claro. entonces vamos a seguir y a ver y aquí como veis ya tenemos dos copas la de herbología y el concurso de CEO que es creo el que hemos hecho de artes oscuras esta es otra una copa y la Copa de Herbología, que, que no sé qué es la Copa de Herbología, pero bueno... A ver. Estupendo, tienes 50 grajeas de todos los sabores. Toma, un cromo de brujas y magos famosos. Vamos a volar el Old Vale, pues ya tenemos... Ah, pues tenemos 6, Creo que tenía 5. No sé dónde había visto 6. ¿Ah? Sí, 6 de 24. Tenemos que ir... Fiesta de cumpleaños de Nick casi decapitado Vale, ya sé cuál es Pues vámonos para allá A la fiesta de cumpleaños de Nick casi decapitado A ver, ya tenemos por lo menos 6 cromos Eso nos ayuda Muy bien Uf, Creí que tenía 5 Me columpiaba ahí eh, Vale Ahora la movida Es la Biblioteca Vamos pues al vestíbulo. Me da que era por aquí. Aquí. En mi fiesta hay pastel de vísceras con gusanos, queso cubierto de esponjoso moho verde y tarta con forma de lápida. Delicioso, ¿verdad? Uh -huh. vale. O sea que le tengo que seguir. A ni casi decapitado, ¿qué? Okay. Será, me imagino que sí. Y bueno, pues tenía ganas de que llegara al fin de y volver a subir este juego porque es... Me encanta me gusta mucho. Oh, siempre me gustan los juegos de PS1, ¿no? Sobre todo la mayoría, sobre todo eso estamos en la dirección correcta. Sobre todo la mayoría de PS1, de las que de los que juegos: light Raytracer, eh, Harry Potter, ¿qué más diría? Crash, eh, ¿qué más juegos? Eh, Podría deciros. Muchos la momia también, eh, Metal Gear Solid, eh, no sé, una pasada de juegos que da pena que no puedan re remasterizar, pero serían muy buenos. Eh, ay, ¿Ah? Vale. ¿Ah? Ah. He ido a las mazmorras. Espérate. Le tengo que hablar. ¡Por aquí, Harry! Vale. Las morras aquí es donde viene el, el otro día. ¿Y ahora dónde estás? Curioso, una graje ahí. ¿eh? 148. pude haber cogido otro cromo, yo creo, porque son 50. Pero quería hacer esta misión y hacer, pues, esto cromo. Pero seguramente haré más cogería más que decir. Mamorras. Hasta he preparado un discurso de cumpleaños de muerte. Por aquí, Harry. Venga, llévame... Uff. Las mamorras. Joder, joder. Pues sí que da esto. Qué amplitud. Va a ser un cumpleaños de muerte digno de recordar por aquí Harry Vale, pues llévame ah. pues luego volveré por otro cromo ya digo también que me he equivocado así que luego es pues que me he eh, me, me olvidado del otro pues, bueno pues llegamos a las morras de Vaya, si es Potter pipí en el pote vale. No puede pasar, <risa> menudo tonto Potter es un zote Sumar. Las mazmorras son espantosas, pero tú con esa cara tan fea estarás estupendamente allí. Hijo de puta. No puede encontrar a sus amigos, pobre Potter. No llores. Qué loco. Tío. Sala de la palanca. Vale. Y este de aquí. almacén y una sala hay que hacer algo aquí puedo volver volver pues a la palanca obviamente primero vamos a ir a la palanca a ver qué pasa la sala de la palanca a ver, aquí tiene una palanca como tal Eso es. usamos ¿Qué pasa? ¿Que se acciona? Ah... sí... ya está. Claro, eso es para pasar. Oh, el 70 puntos para Gryffindor. en el almacén. Puede encontrar a sus amigos, pobre Potter, no llores Pobre Potter, no sabe llegar hasta su grupo Qué este. ah. Sala de la palanca y la he venido, ¿no? Ah, no, creo que es la segunda para poder pasar Claro, bueno, pues ya está. Entonces... Uf, esa poción la necesito, pero vamos, como... ¡Uff! 60 puntos... Sí, necesito esa poción, pero vamos... ¡Pero ya! Una cosa enorme. Una cosa impecable. Al foso, eso. Al foso de la mamorro, que está justo atrás. Está. A la fiesta del 500 cumpleaños del señor... De... Perdón, a la fiesta del, 5... del, 500... del 500 cumpleaños del señor... del 500 y 5000 el 500 cumpleaños de muerte de San Nicolás Misty por Pitón Lo que Vale, pues ahora como pasamos. Me tiene que faltar. Harry, ¿dónde has estado? Llevamos siglos esperándote. Venga, Harry. A la fiesta, a ver qué es. Me muero de ganas. Me muero de ganas. Me alegro mucho de que hayáis podido venir Harry Os recomiendo el pan con mo y el salmón putrefacto Hostia, de Cuidado con Pips Harry, está de muy mal humor Daos una vuelta Harry, Ron y Hermión están por ahí Feliz cumpleaños de muerte Nick me parece que Ron le ha traído un regalo, voy a decirle que se lo dé. metido debajo de la mesa, Harry. Usa tu maleficio rechazo para que me devuelva el regalo. ¡Vuélvele a Ron su regalo! Déjame despedazarte Cada vez oía la voz más débil, como si se estuviera alejando hacia arriba. Comenzó a correr con el corazón en un puño. Había algo brillante en la pared de enfrente. Harry se acercó lentamente, intentando ver en la oscuridad. La señora Norris, la gata de Filch, estaba colgando de una antorcha por el rabo. Estaba tiesa y con los ojos muy abiertos. Había un mensaje en letras muy grandes pintado en la pared encima del animal. Harry se estremeció al leerlo. La cámara secreta se ha abierto. Temblad de enemigos del heredero. Antes de que a Harry le diera tiempo de irse, aparecieron varias personas en el pasillo. Cuando Filch vio a la señora Norris, acusó a Harry a gritos. ¡Tú has matado a mi gata! ¡La has matado! Entonces, Draco Malfoy gritó para que lo oyeran todos. ¡Enemigos del heredero, temblad! ¡Los siguientes seréis los sangre sucia! El profesor Dumbledore calmó a los presentes y mandó a todos a la cama. Ron le dijo que creía saber quién era el heredero de Slytherin, y ambos fueron a reunirse con Hermión en la biblioteca. Bah. Ahí está la historia, a la biblioteca, tenemos ahora. Pero bueno, yo creo que me voy a coger algunos... Estoy seguro de que Draco Malfoy es el heredero de Slytherin. Puede que tengas razón, y si así es, sé cómo demostrarlo. Con la poción multijugos. ¿Multi qué? La poción multijugos hace que una persona se transforme en otra. Podríamos convertirnos en tres de Slytherin, ir a su sala común y hacer que Malfoy confiese que es el heredero. Para hacer la poción multijugos necesitamos varios ingredientes. Crisopos, sanguijuelas, descurainia sofia, centinodia, cuerno de bicornio y piel en tiras de serpiente arbórea africana. Bien, yo me ocupo de la centinodia y de los descurainia sofia. Harry, tú consigues las sanguijuelas, los crisopos y las tiras de serpiente. Yo me encargo del cuerno de bicornio. ¡Qué tarde es! Será mejor que os vayáis a clase de pociones. Voy a por un caldero. Cuando encuentre un lugar donde preparar la poción multijugos, os mando a Hedwig. ¡Silencio! Las pociones son una ciencia muy precisa. Será mejor que Potter, Wesley y Longbottom escuchen atentamente mis palabras. Este año, al igual que el pasado, no voy a consentir ningún tipo de desobediencia. Presta atención, Potter. Nos vas a recordar cómo se prepara la poción herbovitalizante. Si te acuerdas, primero tienes que activar el caldero. Oh. Después, tienes que pulsar los tres símbolos indicados hasta que el caldero esté lleno. Sería una tontería esperar algo mejor de ti. Recuerda que cuando el caldero está lleno, puedes activarlo para obtener la poción herbovitalizante. ¡Se acabó la clase! Muy bien, pues ya está. Ya está la clase. Hola, ¿me podríais hacer un favor, chicos? Claro que sí, Hagrid. Estamos casi en Halloween y tengo la cosecha de calabazas fatal por culpa de los gnomos. ¿Me podríais ayudar a acabar con ellos? Yo sí, Hagrid. Pero creo que Ron tiene que hacer otras cosas. Ah, ¿sí? Sí. Iré a buscar Descurainia, Sofia y Centinovia. Es verdad. Tú no olvides la piel de serpiente africana, los crisopos y las sanguijuelas. Sanguijuelas, oh, oh, qué animales tan asquerosos Tengo piel de serpiente africana en casa, si queréis ¿La necesitáis para hacer los deberes? Eh, sí, exacto, para hacer los deberes, para clase de pociones Entonces, Harry, vamos a hacer un trato Si consigues acabar con los gnomos de mis calabazas, te doy la piel de serpiente africana Trato hecho, Hagrid Muy bien, pues listo Es que yo quiero ir a por, a por los cromos a ver si puedo ir Es que si no, no, verdad que no voy a poder porque esto es de seguido Vamos a ver si puedes deshacerte de estos malditos gnomos que hay en mi campo de calabazas Si lo haces bien, te doy piel de serpiente arbore africana Para lanzar a los gnomos pulsa cuadrado que te ayuda a pillar velocidad Cuanto más rápido le des, más velocidad tendrás una vez en la valla, pulsa el botón triángulo cuando estés listo para lanzar a esos parásitos fuera de mi campo de calabazas. Intenta arrojar a los gnomos lo más lejos que puedas. Obtendrás puntos por distancia y por cada blanco al que le des. Ah, ok. Esto es como la, los terrenos de... Oh, okay. sí. <risa> Bank se ocupará de coger a ese. ¡Pueda! puntuación más mala. Fang lo habría hecho mejor. Muy bien, Harry. Toma la piel de serpiente arbórea africana. Te la has ganado. Bueno, lo importante es que me la gana. Ahí está. Aquí ha sido divertido, Harry? ¿Quieres hacerlo otra vez? No, no me interesa. No me interesa porque he conseguido un objetivo que es la serpiente arbórea. Por eso no me interesa. Esto no está activo, tío. Gracias por salvar mis calabazas, Harry. Espero que le des buen uso a esa piel de serpiente. Vaya, mira qué hora es. Tienes que irte corriendo al campo de Quidditch a disputar tu primer partido contra Slytherin. Aquí estás. Vamos, vas a llegar tarde al partido de Quidditch. ¿Has conseguido de Skurain y Sofía y la centinodia? He conseguido unas cuantas centinodias, pero no ha sido nada fácil. Será mejor que vayamos al campo de Quidditch para no llegar tarde. Y estamos en este partido tan importante entre Slytherin y Gryffindor, es un momento tenso. Slytherin gana por 60 puntos a cero con esas escobas ultra rápidas que compró el oro de papá. Todo depende de ti, Harry. Solo podemos ganar si atrapas la Snitch. Tienes que ser más rápido que Malfoy. No puedo con esta Bludger. ¿Qué pasa? ¿Estás bien, frente cortada? Alguien está interfiriendo en esa Bludger. ¡Ahí está la Snitch dorada! ¡Malfoy va por ella! ¡Y Potter va tras él! ¡Allá van a por la Snitch, que va hacia las gradas! ¡Increíble! ¡No los veo! ¡Fantástico! Gryffindor ha ganado el partido! ¡Cuidado, Harry! ¡Ja, ja, ja, ja! A Harry le colgaba el brazo en un ángulo muy extraño, pero en la mano sana tenía la Sneak. ¡Ajá! ¡Hemos ganado! El profesor Lockhart le dijo a Harry que se tumbara mientras le curaba el brazo con un encantamiento. Harry sintió una sensación rara y desagradable desde el hombro hasta la punta de los dedos. Ya no le dolía el brazo, porque había dejado de sentirlo. Bueno, sí, esto pasa a veces. Será mejor que vayas a la enfermería, Harry. La señorita Ponfrite... Eh, curará. Justo después, Dumbledore y McGonagall entraron en la habitación con una especie de estatua y la dejaron sobre una cama. Significa que han abierto de nuevo la cámara secreta. Hermione le susurró a Harry que iba siendo hora de conseguir los ingredientes para la poción multijugos. En cuanto se te cura el brazo tienes que ir al Callejón Diagon. A Harry no se le curó el brazo hasta mediados del trimestre, y siguiendo el consejo de Hermión, tomó el tren a Londres. Harry se encontró con Hagrid en el Callejón Diagon. Vete a por tus cosas, Harry. Me voy al bar con unos amigos. Nos vemos aquí en un rato. nadie. Ven en cuanto tengas todos los ingredientes. Un beso, Hermión. Bonitas orejeras, Potter, ¿te las ha hecho tu madre? Uy, perdón, se me había olvidado. Malfoy, eres casi tan divertido como Filch. Apártate de mi camino. Muy bien, Cuatro Ojos. Por cierto, te he dejado una bonita sorpresa en esta tienda, que la disfrutes. ¡Socorro! ¡Han soltado una bandada de duendecillos en mi tienda y me la están destrozando! ¡Te doy lo que quieras si los detienes antes de que me destrocen la tienda! ¿Sanguijuelas? Toma, y muchas gracias de nuevo. a la tienda de animales. No está muy navideño el ambiente aquí, ¿no? ¿Así mejor? ¿Qué deseas? Quería crisopos, por favor. Tengo unos cuantos crisopos, pero vuelan muy rápido y no los puedo coger. Están escondidos en una de estas cajas. Si coges cinco, te los puedes quedar. Tienes que coger todos los crisopos en el tiempo marcado. cuidado, me está rompiendo la mercancía. de menos. nos volvemos a Hogwarts. Bien hecho por traerme todos los ingredientes que os pedí. ¿Has conseguido el polvo de cuerno de Bicornio? Sí, pero me tuve que colar en el despacho de Snape anoche para conseguirlo. A mí no se me ocurriría entrar a Hurtadillas en el despacho de Snape, y menos de noche. Aquí están las centinodias y las de Scurainia Sofia. Y aquí tienes la piel de serpiente, los crisopos y las sanguijuelas. ¿Cuánto queda para que esté lista la poción de multijugos? Me temo que todavía nos faltan ingredientes. Algo de crape y Goy. Yo ya tengo un pelo de Millicent Bulstrode. Espero que no estés diciendo que nos vas a convertir en crape Goyle y Millicent Bustrode. Bueno, Malfoy solo se fía de Gravy de Goyle. Se lo cuenta todo. ¿Quieres averiguar si es el heredero de Slytherin o no? Claro que sí. Solo espero que la poción multijugos no tenga efectos irreversibles. Claro que no. Ron, deberías ir a conseguir pelos de Gravy de Goyle después de comer. Suelen echarse la siesta después de llenarse el buche. Esto no me da buena espina. Venga, Ron. Dejemos a Hermión que prepara la poción. Este es el baño de las chicas. ¡Fuera! Ay, mi vida en este lugar fue espantosa. Y ahora venís a amargarme también la muerte. Power es como un laberinto. Te sugiero que sigas la alfombra si quieres volver a la sala común. Me parece que va a ser mejor que vaya. A ver si puedo conseguir pelos de crepe y de Goy. Buena suerte. Nos vemos luego en la sala común. Harry, Craig, Goy y Malfoy están en el gran comedor. Se están apuntando al club de duelo. ¿Quién será el profesor? Espero que no sea Lockhart. No quiero volverlo a ver en todo el día. ¡Somos Mujo! Estupendo, tienes 50 grajeas de todos los sabores. Toma, un cromo de brujas y magos... Herpo es sucio. Estupendo, tienes 50 grajeas de todos los sabores. Toma, un cromo de brujas y magos famosos. Para Celso. Lo siento Harry, pero si quieres un cromo de brujas y magos famosos vas a tener que buscarlos por Hogwarts.